El siguiente módulo se llama personalidades. Ese módulo me encanta porque es un módulo donde vamos a reconocer cómo cada uno de nosotros al nacer se configura nuestro ego y ese ego genera que nos conectemos de una forma con la oscuridad y, una y de otra forma con la mejor versión de nosotros. El siguiente módulo es sanando mi esencia. En ese módulo nosotros vamos a trabajar la energía femenina que es el, el, la energía del dinero y luego vamos a tocar el tema